Mi perrita se llama Nina y lleva unos tres meses viviendo con nosotros, aún es una cachorra pequeña y por eso es muy juguetona, alegre y llena de energía y le gusta correr de un lado para otro de la casa en la madrugada, también le encanta comer de todo y a todas horas. Eh, llegó a nuestra casa por medio de una amiga de mi hermano que nos dijo que sus perritos iban a tener cachorros, La adoptamos el pasado mes de agosto como un regalo de cumpleaños para mi mamá, de eso ya han pasado algunos meses. Y tanto como nosotros nos hemos ido acostumbrando a vivir juntos Ella todavía es una cachorra muy pequeña Por lo que es muy curiosa y juguetona Pero también un poco traviesa Y aunque nos ha dado un par de disgustos Nada se compara con la felicidad que nos ha traído Laika, disponible en App Store y Google Play Laika, Laika.